Para escenificar lo que podría pasar, no lo que pasará, porque también queremos decir alto y claro que no permitiremos una salvajada de este calibre. A los empresarios buitres, a los políticos de Malagüero, tenedlo claro, como pasó con el fracking, aquí nos encontrarán. De frente, con el gallo picado para cegar esta amenaza. Con el gallo picado para seguir cuidando nuestra tierra y el futuro de nuestras nietas y nietos. Contamos contigo. ¡Viva la montaña! ¡Viva Cantabria! <risa> Está bien, ¿no? y camisetas aquí, ¿vale? A ver qué se llama. ¿Cuál es el poder? poder? ¿Qué ¿Qué ¿Qué ¿Qué más tarde, que tú eres la casa. por ahí que no va a ver ¿no? eso ¿no? Thank <laughs> you.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 Llaman a los permisos Aguayo, Amaranta, Quebraduras, Cuesta Mayor, Lantueno, Somaloma, Coteruca, Virtus, Garma Blanca, Ribota, etc. Todos los cordales de entre 600 y 1.000 metros, coronados por tremendas moles de entre 160 y 200 metros de altura. presidiendo el que fuera maravilloso paisaje. Nos dejan sin horizonte.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 Hoy estamos aquí con nuestras maletas para escenificar lo que podría pasar. No lo que pasará, porque también queremos decir alto y claro que no permitiremos una salvajada de este calibre. A los empresarios buitres, a los políticos de mal agüero, tenedlo claro, como pasó con el fracking, aquí nos encontrarán. De frente, con el daño picado para segar esta amenaza. Con el daño picado para seguir cuidando nuestra tierra y el futuro de nuestras nietas y nietos. Contamos contigo. ¡Viva la montaña! y a la pera de frente y vamos rectos y ya vamos hacia el centro de tiempo de paseo, ¿vale? No, se ha Sí, creo que ese... Sí. Ah, Gracias. Nada. nada. <laughs> Muy amable. Nada. muy bien pero estar quieta.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 Como pasó con el fracking, aquí nos encontrarán, de frente con el gallo picado para cegar esta amenaza. Con el aire picado para seguir cuidando nuestra tierra y el futuro de nuestras nietas y nietos. Y vamos a morir el Poder y poder y poder no se la a la capital. Si ponen los molinos, ensana a los vecinos. Si ponen los molinos, ensana a los vecinos. Hay los generadores solo traerán dolores. Hay los generadores solo traerán dolores. Estos molinos, grandes en población. Estos molinos, grandes población. C'est ¡Ah, por favor!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 de multitud de polígonos eólicos en nuestros valles. Nos echan de Miera, de Paz, de Empesalla, de Prado, Valdeprado, Valdomea, de casi todo el interior de Cantabria. Tampoco vosotros volveréis mucho por allí. Nada agradable sería vuestra estancia. Incluso desde aquí los veréis. Llaman a los permisos a Guayo, a Quebraduras, Costa Mayor, Lantuelo, Somaloma, Coteruca, Virtus, Garma Blanca, Rigota, etcétera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 como pasé por el fracking, aquí nos encontrarán, de frente, con el tallo picado para llegar a esta amenaza, con el tallo picado para seguir cuidando nuestra tierra y el futuro de nuestras nietas y nietos. ¡Contamos contigo! ¡Viva la montaña! adelante